Ya está, así os veo Así veo vuestros comentarios Bueno, pues eso, esta es la pantalla principal Venga, eh, entonces Aquí lo básicamente es de acceso rápido Porque puedes ir directamente al blog Que por cierto, a partir de ahora volveré a publicar Cosas en el blog, ya me había llevado Mucho tiempo sin hacer nada Pero ya está, porque ya en teoría tengo el blog La web, ya no tengo que hacer Muchas cosas, bueno, al menos Tengo que hacer alguna cosa, pero Pero que no tengo que hacer una gran historia ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya me va bien cómo está, entonces luego aquí ya los accesos directos a la formación, a los recursos materiales, a la web app porque mucha gente pues no sabía cómo llegar a, a la web, ¿no? a la aplicación esta de este de Medias y si tú picas aquí pues te va directamente al, al sistema de selección de medias y tal que es bastante interesante, algún día este link irá a una aplicación ya os digo que con el tiempo, vale y bueno, aquí en la primera página, pues sobre todo quería centrarme pues en últimas entradas, aquí enseñar lo último de lo último. Fijaos que lo último que subí fue en enero, estamos en julio, o sea, siete meses he tardado en publicar una nueva, en, en hacer algo sobre el blog, porque realmente estaba intentando hacer esto, es que no sabéis lo que me lleva, sobre todo la edición, es que ha sido una, una locura, así que ya por el hecho de verlo así ya hecho es como lágrima y, y tampoco es profesional por lo cual mira, yo qué sé sabes, pero bueno, ahí está <risa> entonces después de esto sí que sale un par de cosas que es como el, el índice el, el inicio es como muy para cosas rápidas y, y aquí pues explicamos, explico sobre todo de diferentes formas de consultar porque aquí puedes escribirme por WhatsApp, por Telegram, por Instagram por Twitter y por email ¿Vale? Y si no por el por el, form por el formulario Por si queréis, yo que sé, consultar algo Sobre alguna herida o lo que sea Y yo os puedo llegar a ayudar, que ya eso Ya es otra cosa, pero bueno eh, Después aquí La parte de formación, que es algo Que yo quería hacer ya, porque había mucha gente Que no sabía cómo llegar a los cursos Y es verdad, porque no había como un sitio Que lo englobara todo y aquí ya puedes acceder a las cosas Aquí te dice lo que opina la gente tal, Y tal, ya, ya, es verdad que de, después de dos años Yo creo que más de 200 Pero, pero bueno, un poco es para tirarme aquí Y bueno, aquí es para ir rápido En plan, oye, quiero aprender terapia compresiva, ¿Cómo lo hago? ¿No? Y sigue los pasos Pues valora y diagnóstica Y entonces aquí vas al diagnóstico Picas y te vas directamente al glosario De la parte de, de, de valoración de teologías ¿vale? Donde te dice cómo valorar el dipema y esto se irá actualizando, que ahora lo que quiero ir es poniendo ¿no? venosa, arterial y estas cosas que explico. Y aquí pues puedes picar con esta compresión y te vas pues a la parte de compresión. Entonces, este, este esta parte del, de, de la web es para un poco ir rápido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes que saber desde el diagnóstico, conocer la compresión, conocer los materiales y finalmente pasar a la opción que es conocer la técnica? Y si vas picando, pues te va diciendo pues qué pasos tienes que seguir, ¿no? Y si te faltan dudas, pues puedes ir a contactar Y dices, pues muy bien, todo muy bonito Y la última parte que sí que me interesa mucho también que la conozcáis Pues es lo de compartir la entrada Que esto será para, lo, para el blog, ¿no? Para, para nuevas cosas y, y yo la parte de, de enviar un email y suscribiros ¿vale? Suscribiros a, a la compresión eh, Entonces aquí pues ponéis vuestro email y os llegarán pues, las actualizaciones ¿eh? Entonces es un poco eso y después también lo mismo en contenidos y novedades, pues también aquí te va directamente a las páginas de, de sociales que tengo Tampoco tengo otra historia ¿vale? ver, Y después de eso, pues eso, vamos a dar un repaso así por el blog ¿Vale? Esta es la página principal de, de, del blog, que es una parte ya de la web, antes era otra cosa, ¿no? Y aquí están las últimas entradas, donde aquí saldrá pues a partir de ahora las nuevas entradas que voy haciendo y también puedes acceder al glosario, que desde aquí también puedes, pero de aquí también. una un link directo y también aquí por categorías. En ¿eh? van, yo qué sé, yo quiero ver solo tratamiento local, pues enséñame lo que tienes, ¿no? o oh, gatos, qué novedad. Y, y si no quieres esto, también tienes el glosario, que a diferencia de lo que pasa en el blog, aquí está mucho más visual. en tal sentido que tú puedes decir, a ver, quiero hablar de vendajes, pues picas y te va directo a vendajes y hay pre y está ordenado así con más visualmente y tú puedes ir pues poco a poco haciendo todo, ¿no? Y dices, a ver, ya he visto esto, voy para arriba y ahora quiero situaciones complejas y es un poco esto, en la misma página verlo todo. Entonces ya dentro de tal, los, antiguos, los blogs, el blog, como en las cosas antiguas, se han pasado como se han pasado. Porque viene el blog, ¿vale? Está un poco desorganizado, como podéis ver. No está todo tan bien como estaba en el blog. Pero esto es porque son cosas antiguas. Por lo cual, a partir de ahora, el, la visual, lo que veis visualmente en el post será más bonito. Pero bueno, es lo que hay. Vale, cosas que os van a interesar. ¿Por qué quería hacer este Insta? Porque aquí están los recursos, ¿vale? Que lo veremos al final. Que son muchas más cosas de los que tiene el blog. Las formaciones, que seguro que os interesan también. Espero que son pues el listado de, de todo lo, lo que estoy haciendo actualmente como docente. Entonces te dicen curso presencial, el diagnóstico diferencial de saludate, el de, el de saludate de, de jornadas que es con Carmen Alba y Miguel Miado. Aquí también pues te van diciendo pues, diferentes cursos, eh, todo lo que hay, ¿no? Y el, y el qué cosa. Eh, luego aquí también curso presencial de valoración, de actualización, de tratamiento local de... Aquí en otro color veis pues ya los cursos 100% online, los que son semipresenciales ¿vale? Y finalmente el experto online, eh, que también está aquí Estos son posgrados, ¿vale? este se ha colado, este lo tengo que quitar ¿eh? Y el curso 100% online, que también están por aquí Que estos son los que realmente son más nuevos y también podéis acceder a partir de aquí, porque mucha gente quería ir a, a estos cursos, ¿no? De vendar desde cero, actualización de medias de compresión, y no había un link que los mandara allí, ¿no? Y ahora sí, ya podéis entrar en formaciones y directamente ir aquí. Y bueno, aquí os enseñan todos los programados que estoy haciendo, o que tal, o que soy docente, o soy director, y entonces, bueno, no sé, es guay, porque como que está todo ahí, ¿no? Y ya, a ver, pues, tengo que acordarme de actualizarlo, claro. <risas> eso os es, cuesta más ¿eh? lo en contacto pues aquí es la consultoría explica eh, por qué funciona la con consultoría y los links que ya habéis visto de, de consulta y aquí arriba lo de acerca de mí pues un poco yo ¿vale? que es el doctor de en compresión eh, un poco que explica, ¿Quién, tal? Bueno, un poco la introducción que he hecho nueva y yo que sé la experiencia laboral, que por cierto esto es nuevo soy miembro del comité científico de Sefer, que de aquí Agradezco a mil millones de gracias a la Seger por dejarme participar en su comité La verdad que me gustaba mucho y bueno, estoy muy contento Y aquí el currículum que no lo veis pues está en PDF claro, pues para verlo tendríamos que irnos a la versión eh, esta Es un tema de privacidad, sabéis Vale, y aquí sale el currículum y todo eso. Bueno, esto es porque, porque sí, yo que sé, por si alguien quiere verlo. Bueno, aquí, recursos, venga, pam, venga, téntate, que tampoco vamos a estar aquí media hora en esto, o sí. Bueno, lista de recursos, aquí que vais a ver, pues aquí veréis realmente todas las cosas nuevas y antiguas que tenía, ¿vale? Infografías, vídeos, los podcasts que estamos haciendo con cura y heridas, ¿vale? El listado de materiales que eso es nuevo. El mapa de profesionales, que también es nuevo, en la consultoría que ya lo habéis visto. Entonces, en infografías, lo que vemos, pues es toda esta parte de, de imágenes, mucho más ordenado, ¿vale? Donde está el dominante, esto ya lo conocéis, ¿de acuerdo? El dominante, el diagnóstico diferencial, y yo voy bajando porque esto lo conocéis ya del blog. Pero hay cositas nuevas, como por ejemplo, el algoritmo, que es nuevo, el de colocación y identidad de medidas nocturnas, modificado porque lo hice para el libro y lo he puesto aquí. Nuevo, el, el algoritmo de dosis cuando no hay TV también es nuevo, ¿vale? Este algoritmo, porque es como más completo y más así estructurado y tal. Y aquí también podéis descargarlo gratuitamente, ¿vale? Y lo que vaya haciendo, pues lo iré subiendo aquí, a ver, poco a poco. <risa> a ver, con calma. Los vídeos, pues aquí tenemos lo que era la valoración, vendajes y también te enseña pues la medidas de compresión, alguna webinar que he hecho O sea, en este, en este post pues veis todos los vídeos que he ido elaborando Porque luego está Instagram, ¿vale? Que aquí lo pone, que podéis verlo en Instagram Pero digamos que ahí abajo están los vídeos de YouTube ordenaditos por temario Lo cual pues también puede ser interesante no sé. Los podcasts ¿vale? De T con heridas, aquí un saludo Vale, aquí vemos pues, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y, y dónde escucharlo, dónde verlo Y así pues si queréis ya hay diferentes formas de acceder a ellos Os recomiendo que lo veáis, aunque es mucho tiempo, ya sé que es una hora y tal Pero es divertido, yo creo que es, llega a ser algo divertido creo, <risa> vale, con curas y Y otra cosita nueva, pues los listados de materiales, que esto también es nuevo ¿Vale? Aquí que vais a ver. Primero, una parte donde dice, oye, si echas de menos algún material, que yo lo he puesto porque no me he acordado, porque no puedo saberlos todos, pues vas aquí al formulario, picas y dices, ay, pues mira, la marca está ahí, ¿para qué sirve? Y me lo envías y ya está. Y yo te diré, pues vale, ahora lo añado porque se me ha olvidado, yo qué sé, ¿vale? Después hay otra alarma que te dice, oye, ¿quieres es un listado de apósitos y materiales de curas, porque esto es de terapia compresiva, no es lo mismo. Y aquí te vas al trabajazo enorme que está haciendo André Vidamné, ¿vale? Del blog que están haciendo un, bueno, un listado de materiales con un montón de cosas. es una locura, una locura. Y, y, y bueno, ahí tenéis un listado mucho más completo que este, ¿vale? Y aquí pues que al final la pregunta es, ¿con qué material puedo vender? Pues ahí te dice, vendas tubulares. Aquí tenéis. Los modelos y las marcas correctas Bueno, vale eh, Y además si vas picando Esto yo no me acordaba <ríe> Esto no me acordaba ya eh, Entonces te enseñan una imagen De lo que viene siendo el, el, lo que, el producto ¿no? Esto yo no me acordaba, sinceramente Mira que lo he hecho yo, eh. hostia Vale, lo de las vendas de amallado, Pues también un poco te explican qué vendas hay que Tendría que estar aquí y no está, es un cuadrado, ¿vale? Pero bueno, este cuadrado ya aparecerá otro día, pero son los algodones y las espumas, pues la lista que hay Después, las vendas de compresión, aquí también te salen diferenciadas por vendas inelásticas Y todas las marcas, el nombre, si son reutilizables y qué características tienen Son el de zinc, son inelásticas elásticas, eh, comarina, no comarina, tiene algunos modelos tal... O sea, te explican un poco. Las vendas de corta tracción igual, cuando la gente pregunta, es que yo no sé si esta venda es buena o no. Pues míralo, ¿cómo? Aquí en esta lista, aquí sale si es de, de corta o si es de larga o si es de, o si es de fin. O sea, que te dice todo, ¿vale? Y, y te dice la extensibilidad lo cual también ayuda mucho. ¿eh? Luego tenemos las vendas de larga, que también te las dicen. Pero como podéis ver, no está la crepe, porque no, no, es de, es de compresión. Vale, los sistemas multicomponente no reutilizables y tal, y aquí pues eh, no sale porque supongo que hay un error, vale Pero que okay, hay un cuadradito también donde pone pues el K2 y todos los demás, el Jobs, el Compridós, todos estos pues también salen ahí especificados Bueno, yo no sé por qué ahora no sale pero está Y después finalmente las vendas tubulares, donde también están puestos los tubulares, los materiales esto es de aquí, ¿cómo se llaman? ¿De acuerdo? Que tú puedes, tú puedes ir ahí. Ah, pues mira, que es el stuba fix. Ah, esto es, es esto. Vale, guay, no lo sabía. Y así, lo mismo. Ven, mira, aquí está. Ah, se había colado. Está en otro sitio. Bueno, esto es lo del multicomponente que tendría que estar arriba ¿Eh? eh ya, ya lo subiré. Oye, que no, soy perfecto, se me habrá escapado. Bueno. Eh, aquí están pues los materiales de que el, el, los que hay, ¿no? El, el, el Compridós, el compres el Profore, el Coban, el uroca todos los demás que son kits Tienen que estar ¿no? Y los materiales de vendaje de dedos que también es importante, ¿no? Lo, el, el, cual, cual es, ¿Qué materiales vamos a utilizar para, para vendar los deditos? Y finalmente los materiales no recomendables ¿eh? Son aquellos que dices, pues, ¿cuáles tengo yo y no puedo? ¿no? Pues vendaje de crepe porque ahí están, ¿no? Ahí tienen que estar, en la zona roja, evidentemente. Las mallas tubulares compresivas, tipo las Astomur este, que lo ponemos así, que es ese, ese vendaje tubular que se pone en, las, en los equinces de grado 1 para fingir que estás haciendo algo pero realmente no haces nada, pues eso. Ese, ese, ese material estamos hablando, ¿vale? Entonces, de los tensor y todo eso. Y aquí, pues, él Bueno, yo creo que es interesante, quizá, esta parte... ¿Vale? para que tengáis una visión de todo eso y finalmente el mapa de profesionales es esto que que os dije una vez y tal y que, que hubo un boom ¿no? de gente porque casi 69 personas se apuntaron y tal y ahí está el listado que lo hiciera actualizando en función de la gente que venga este mapa de profesionales lo que hace es pues, decirte ¿no? que profesionales están dispuestos a ayudarte tanto profesionalmente como aunque sea paciente o no Uh, para ayudarte en cuanto a una lesión o un vendaje, oye, yo que sé, es, me voy a de viaje a, a Baleares, eh, estás disponible, Andreo y dirá Andreo, bueno, pues bueno, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que es un poco lo que es lo que hay. Entonces aquí te puedes inscribir, aquí picas y te dice, hay un, un form donde te puedes inscribir como enfermero, profesional de salud, me da igual, vale, que quieras que te, eh, en plan que te ayuden. Y después aquí abajo del todo, que de nuevo, no sé por qué no sale Bueno, tenéis aquí el eh, contactar con ellos, que al final he decidido solo poner el nombre donde, donde trabajan, en plan ciudad, y qué especialidad tienen, y ahí te, y ahí te sale pues el nombre, y, y tú puedes decir, bueno, yo soy fulanito tal, que, que quiero que me contacten por este teléfono. Y necesito ponerme en contacto con Andreo de Baleares, ¿no? Y pones aquí Andreo Baleares. Y entonces aquí explicas, mira, es que tengo una lesión y que no sé qué, no sé cuál. Entonces te ayuda un poquito, eh, luego yo le envío esa información al, a, al profesional y entonces ya os ponéis contacto entre el que ha escrito y el profesional. De esta manera no hay datos personales por ningún sitio y solo es unidireccional entre el, el paciente y, y vosotros. ¿vale? Entonces... Que a eso no, pues es mucho más eh, elegante de esa manera que, que, que la otra Así, Mira, aquí sale, eh, vale, aquí está el listado, ves es, cómo está, vale, de los profesionales de salud pues están todos ordenaditos pues en Andalucía, estos Castilla y León, estos que por cierto en Castilla y León se han apuntado lo mismo que en Cataluña que se han apuntado un montón de gente ¿Vale? Pero bueno, tenemos en Extremadura, tenemos en Cantabria, tenemos en País Vasco, en Madrid, en Comunidad Valenciana, Isla Baleares, Islas Canarias, Aragón, Murcia, o sea, ¡un montón de profesionales! ¿Vale? O sea, que no se puede vivir esto, incluso latinoamericanos, México, Salvador, ¿vale? Pues aquí todo esta lista de cosas Y ese es el blog, parece, o sea, ese es el blog, digo, esa es la, la web, como Dios manda, web ¿Vale? Que ya habéis visto que parece una chorrada, pero el trabajo que lleva es que casi me muero. Pero al menos ya eh, os lo puedo enseñar con cariojos, aunque hemos visto algún fallito que ya... ¿Eh? Yo aquí me apunto a las cositas y luego en algún día cuando me dé tiempo, porque ahora mismo me voy a ir a patinar. Es lo que os digo, ¿no? En plan, llevo aquí desde que he comido... mira aquí está la comida... En, es como en Instagram Es que, es que a mí ya mientras estaba haciendo blablabla". Bueno, es que la verdad que ayer no me dio tiempo Y entonces iba de culo Bueno, pero bueno, al menos os lo he podido presentar Como Dios manda, bien ordenadito Y bien que puedes picar a las cosas Así que bueno, dicho esto Yo creo que sí, Solo quería enseñaros esto, la verdad eh, Y espero que o, No sé que Bueno, quiero escuchar vuestros comentarios A ver qué os parece Y, y eso y, y, y bueno, y nada más, nada más y nada menos. Mira, en el fondo de pantalla me gusta más que se si vea un gato, no ¿eh? es como más elegante. Vamos a hacer así: ¿Eh? así se ve el gato, en vez de verme a mí, que aburrido. O sea, pero bueno. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, yo qué sé, si no, pues lo dejamos así. Oye, os lo agradezco muchísimo que me acompañéis, sobre todo en este estreno así. Pues eso, un estreno por, por, por decir, más que nada, para, porque quería mostrarlo, ¿sabes? Y, y ya está, y como un vídeo, pues la gente pues lo verá, no sé yo qué sé. Y, y ya está, entonces, bueno, le agradezco que yo sé que hay gente que, que, aquí, que aquí es muy fiel. Dios quiero. <risa> y nada, oye, pues eso. Entonces, como va con retraso, voy a hacer como que... Pero estoy esperando a que escribáis... Y... Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, sobre todo eh, que lo vayáis visitando, ¿vale? Que, que vayáis viendo eh, eso y, y bueno, sobre el libro, el libro está en ello, ¿vale? Yo ya tengo el formato hecho, o sea, miradlo si queréis, no no sé si lo tengo aquí, ahí pero bueno que está eh, está maquetado como, como quería la editorial ellos lo han pasado ya a, a la última fase que es el que es la edición y, y publicación bueno están como en lo, yo creo que en septiembre octubre espero aunque yo confío con toda mi alma que sea ahí donde veamos el libro también que también pues habrá un link en el libro ahí en el libro sí, en el libro en el, en la web donde podáis ir no y, y ya. Pues muchas gracias a todos, eh. ah, bueno, es que os, os, os estoy leyendo a todos lo que decís yo, lo agradezco mi de veces. Porque, porque joder, espero que sea muy útil, sobre todo eso, que sea útil porque está ahí, es está accesible y, y es eso. Y que valga para que la gente pueda ir mejor y ya está, es eso, siempre. <risa> gracias, Tere. <tío. risa> y bueno... Con ese fondo de pantalla precioso, que por cierto, ese gato me odia. ¿eh? O sea, esa gata ahí? Me, me, me odia, no me quiere, y yo no le he hecho nada. <risa> vale, pues nada, eh, cuidaos mucho, me despido, un beso, muchas gracias a todos por escribir y por estar aquí, y ya está. Y nos vamos hablando y esas cosas. <risa>